What's that? Confirming fire. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, bienvenidos al número al vídeo número 100 del canal. Ante todo, quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis, a todos mis compañeros del escuadrón. Y este vídeo entretenido pues va para todos vosotros, Ibis. Bueno, salimos con tanques ingleses BR 4.7 Mar de Aral. Salimos desde la zona de la derecha hacia el, la zona C a toda pastilla. Con el Avenger. Vamos con el Avenger. Un carro ligero, muy muy ligero con poquito peso, poco blindaje, pero un buen cañón con sus 190 milímetros de penetración con proyectiles perforantes zona c pocas veces solo ir a por c en este escenario me gusta ir más a, a por B es más por pues, ruido más bueno esta parte de ahí de la derecha es el respawn de ellos ¡Eh! aquí tenemos a un visitante ojo ojo venga vamos a cubrirlo por aquí entre los barquitos y no hay que ir directamente a toda pastilla buscando el sitio más claro eh, es decir, aprovecha los barquitos que hay por aquí y cubriéndote poco a poco vas llegando. Y como muchas veces suele pasar en este escenario, la aviación aquí, en, sobre todo en esta parte, han tomado, una zona. Venga, han tomado la zona. La aviación en esta parte es letal. Letal, pues aquí en esta parte del escenario estás muy, muy, muy descubierto, estás muy expuesto. Y te ven desde muy alto. Rápidamente. Venga, estamos aquí al lado de C. Prácticamente ahí había un cazacarros. Parecía que eras. Parecía que era un cazacarros. Aunque creo que por ahí había habido una explosión. Así que hay que jugársela. Venga, estamos ahí al lado. Venga, vamos a aprovechar la grúa. Y esa casita que hay ahí. Y directamente ya. A por la zona C. Venga, pisando C. aquí estamos venga, a va a ser tomarse y largarnos rápidamente pues aquí estamos solitos llamando la atención bastante de la aviación aquí en medio de este desierto tengo varios compañeros algunos cazacarros que vienen aquí a llevarse sus puntitos venga, listo, zona capturada vamos a largarnos de aquí lo antes posible venga, vamos venga, a ver, colega o tuyo venga vamos venga no Vada. venga lo dicho los aviones estaban esperando a que alguien pisara venga aquí les aquí les saliendo desde aquí no no, no. vamos a por el serman firefly venga también tiene buen el perceptor de blindaje eres lentito Vamos con el super camuflaje aquí adecuado para este escenario. Vamos Sherman. La zona es de ello, varias marcas por allá arriba, vengas a aprovechar, tiramos por ahí artillería. Y a nuestro ritmo en segunda. Para llevar una buena velocidad constante aquí en este desierto de arena espesa. Venga, vamos poco a poco hacia la zona B. La zona A ya hay bastantes compañeros La zona B está muy descubierta La zona C no la ha tomado nadie Hay un carro Compañero, un carro pesado que Puede, aquí cerquita de los barcos Puede estar tranquilamente Cubriendo esa parte del escenario El bacalao está aquí Entre A y B Aquí es donde está el temita Y aquí es donde se decide normalmente la mayoría De las partidas Venga colega, quieres pasar Pues más rapidito, venga pasa Ahí, venga por aquí por la derecha, vamos a intentar coger el pasillito que ahora lo veremos donde está ese edificio alto <ríe> venga en segunda, giramos y ahora te dejo que poco a poco va vale, cogiendo venga, aviación pues estamos perdiendo la partida estamos todos ahí encajonados venga, tanque medio por ahí pues está ahí relativamente cerca Vamos pues a ver quién es quién, quién es ahí tanque medio en esa esquina a ver artillería para este pollo no no tengo artillería vamos a ver despacito el tío tiene que está por aquí a ver a ver a ver ¿Eh? ahí se ve algo hombre tanque americano venga por ahí ahí perfecto destruido serón pues, pues Sherman muy bien muy bien perfecto carro medio ahí está perfecto es Sherman para este tipo de situaciones es perfecto. Bueno, aquí han caído varios. Ah, hay otro tanque medio justo por ahí. ¿Quién es? A ver, a ver, a ver. Ah, si sí estaba ahí no lo veo. No sé si habrá sido ese. Venga, en primera. Vamos a subir en primera rapidito y en cuanto estemos arriba nos giramos y de frente vamos, gira, gira, gira ah, ahí de frente, no nos piden de lateral si no estamos muertos a la primera que nos toquen venga, aviación para llevar ese avioncito venga, por aquí no se ve el meneo hay compañeros, venga, ese compañero marcando un tanque medio, otro por aquí a mi derecha venga, vamos a ver es la zona, hay que tomarla ya, rapidito venga, vamos, a ver, a ver eh, disparo quién hay ahí venga, vamos a flanquear por aquí, por este lado venga, vamos a ver si el tío no se cosca tiramos rápido, ah, aquí, panzer, venga, venga destruido, encontró toda la metalladora, pegó un brinco pero ya, ya era muy tarde, bueno, vamos a tener cuidado, eh, este escenario muchas veces en algunas partidas, exactamente esas marcas por ahí detrás nos vienen y nos fríen es lo que suelo hacer yo algunas veces cuando me pilla justo la salida, contrario, justo a la parte de arriba del escenario. Es un buen sitio para sorprender, justo venga, esa marca que está justo ahí es un buen sitio, buen sitio para venir por detrás. Que te sorprendan, todo el mundo está siempre mirando a B o hacia A y nos olvidamos desde ahí, desde la línea 4, desde la luna 4, la 5, bueno, sobre todo la 4. Es un buen sitio para intentar sorprender. Giramos rápido, venga, de frente, a ver, el pájaro, la marca estaba por aquí. 150 está bien Aquí estamos relativamente cerca unos de otros Venga, hemos tomado B Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Hemos tomado B ¿Qué es eso? Disparo, ¿De dónde ha venido? No lo he visto que Ha venido de la derecha eh, Puede ser que es justo por ahí al final del pasillo eh, Otra vez, el tío está por ahí El tío está por ahí Por esa, por esa calle que tengo ahí a la derecha y me ha dado dos veces en la torreta Pues si me hubiera tirado por, por la parte de abajo Posiblemente no estaría yo aquí Venga, vamos a ver Puede ser que haya venido de frente Pero vamos, viendo yo el proyectil Y por donde ha golpeado Mucho me temo que ha venido justo por ese callejón El caso es que nadie ha visto a ese Y no hay ninguna marca pues vamos a volver a donde estábamos antes, vamos a intentar por aquí, por la parte izquierda de B, a hacer algo. Ahí te expone rápidamente en el callejón, si te metes rápido gira, lo mismo lo tienes en la esquina que menos te espera y le sigues dando de lateral, venga, cruzando rápido, por aquí nos exponemos bastante, venga rápido, bueno, con el Sherman, eso de rápido es relativo. Venga, corre este compañero reparando, vamos. ¡Ey! ¡Disparo! Vaya, venga, voy echaron echar un cable. Cablecito la reparación. Y ese disparo, ahí, por ahí, por ahí, por ahí ha venido. Venga esa marca, no sé si, a ver, puede ser buena mala. Mala, malísima. Bueno, el tío el disparo ha venido por ahí. ¿Eh? No, no, no, no. Yo creo que es justo por donde. Por... Sigue sí, andando por esa calle. Venga, colega, KV. Y por ahí eh, disparo justo en la esquina, en la esquina esa de la zona B. Un disparito. Venga, vamos a sobarnos aquí pegado, Aquí esta sombrilla y este cadáver. Vamos a cubrirnos rápidamente. Cogemos la posición y nos ponemos de frente. Venga, por ahí el pollo que me disparó. No sé, no se sé, parece que no. Quizás un poco más a la izquierda. ¿Por dónde está mi compañero? A ver... Ahí disparo. ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, ah, crítico. Ah, tenía que haberle zurrado, Haber reventado el primero. Venga, vamos a recargar mientras. Venga, a mí me el KV. Esa marca le sirve. Venga, dale calla. Ahí está, perfecto. Ayuda a matar al enemigo. Muy bien. Estupendo. El enemigo va ganando. Toca jugársela, que sea lo que sea. Vamos, venga. Artillería. Venga, ese avión. Hay cazacarros por ahí, esa marca. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo veo. Eh, por aquí, por aquí. Las marcas. Eh, ¿qué es esto? 250. Ahí. Ah, sin penetración. No, este es un Jumbo, este. Este es venga. ¡Ah! Me zurra! Venga, gumito, que no me vea. Ahí esa marca, venga, ah, este tontado. Venga, está venga, espabila. Esa marca, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Venga, aguanta, tío, aguanta. Vamos a ver. Por ahí acá ¡Ah! Estupendo, qué chorra. ...para eso sirven las marcas... ...ojo por ojo... ...hombre... ...entonces este es mi amigo... ...el de antes... ...este es mi amiguita... ...el de antes... ...el del avión... ...el que me dejó hecho polvo... ...ahí en C. ...venga avanzando... ...bueno... ...esa marca... ...ahí se ha visto claramente... ...la utilidad... ...aparte de... ...para los más compañeros... ...para qué te puede llegar a servir... ...una buena marca... Tengo hay que decir que... ...la suerte... ...ha tenido mucho que ver... ...pero bueno... ...si tienes una buena marca... Aunque él no ve nada y tú tampoco te la puedes jugar en un disparo y esta vez, de casualidad el chorra, venga eso que es, hombre, eh, esto es un cazacarros alemán, ese es el Nashorn, ¿no? Nashorn. Venga, crítico. Venga, vamos a flanquearlo. A ver, está tontado con el crítico, vamos a intentar por el lateral pillarle rápido. Eh, es un disparo, ¿de dónde ha venido? Ni idea, estaba con los binoculares. Venga, ahí está el colega. Ah, venga, destruido, venga, el disparo no ha venido por... A... ¿Por el lateral o por detrás? Venga, me tiene pillado No me da tiempo Ahí está, fuera Se acabó Este sí me pilló Pues justo por la espalda Por la espalda Venga, salimos con el Aquiles Venga, salimos otra vez desde esta zona Venga, rapidito 50, está bien, 225 es un cuadrante y venga, en segunda toda pastilla rápidamente a buscar refugio aquí en los barquitos antiaéreo por ahí que dispara venga, la zona B es nuestra venga, carro medio, justo ahí la altura es antiaéreo venga, ese avión que se estrella venga, la zona P es nuestra la A y la C, no Venga, eh, carro pesado justo ahí pegado, quién es, quién es a ver, a ver, a ver, a ver mi compañero ahí dispara Ah, que eres muy lento girándote, vamos, vamos venga, a ver, este tío no te muevas, no te muevas pollo, espera ahí, perfecto destruido, muy bien profesional, 5, nada, pero esta partida se ha ido al garete se acabó, aquí solamente se va a tratar de coger la mayor puntuación posible se acabó aquí, expuesto no, lo siguiente, venga, aquí estoy que me quiere disparar Venga, Ay, antiaéreo. Ahí está el antiaéreo de antes. Ah, claro, me ha visto saber que soy descapotable y me puede ir zurrando. Venga, ¿qué es eso? Nos win. Ay, venga. Ay, qué castigo, venga. 650. Estate quieto, venga. A ver si le puedo zurrar. A ver, a ver, a ver. Bah. Panzer 4. No ha sido este. Ha ah, sido sí, el Panzer. Va, ah, pues si sí, ahí lo tenía prácticamente. Venga, salimos con Sherman hermanos No queda nada. Sí, claro, a estas alturas. Venga, esto se ha acabado ya. Pa. Venga, ahí está el antiaéreo. Venga, avioncito. Se acabó. Misión fallida. Primero en el equipo. Cinco objetivos terrestres destruidos. Pero... Va a ser una miseria. Cuando pides una partida así... 96% de actividad. 13.570 siendo primero. Un desastre. Seis impactos. Seis... 6 críticos y 9 impactos bah, un desastre Bueno, seguimos con la investigación del Vickers MK1 Ya me queda poquito para pillarlo Bueno, poquito, un poquito Y nada, entre todos, das las gracias Como siempre, como he comentado al principio del vídeo Daros las gracias a todos Los que me seguís A todos los que me apoyáis Compañeros de Escuadrón, Ibis, los iberos hispanos Y como digo Siempre abajo en la caja de los comentarios Tenéis el enlace para el grupo de discord del escuadrón ibis, tenemos enlace para Facebook e Instagram. Y os dejo también el enlace de nuestro amigo Bracunianus en Twitch. Esto ha sido todo. vídeo número 100 del canal. Esperemos que el próximo vídeo, el que sea 200, si llegamos, sea mejor. Y prepararemos, intentaremos preparar algo bastante mejor, un poco más especial. Y bueno, lo vuelvo a decir, no quiero ser pesado, pero vuelvo a dar gracias a todos, corazón, todos los que me seguís y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.